¿Y para, para, para este test? ¿para qué tenemos, ¿Cómo tengo la piel de verdad? ¿no? A ver, el test dermatológico, que también se utiliza para el cuero cabelludo, porque hay muchísimas patologías en el cuero cabelludo, eh, lo único que pido es que vengan o con el pelo lavado o con la, la piel limpia. Y eso es suficiente para que yo vea so, no solo la capa externa de la piel, sino que tengo una cámara que mira las capas más internas de la piel para ver las posibles patologías internas, el enrojecimiento, la sensibilidad y cómo está hidratada la piel. Pero es muy sencillo. En 15 minutos está hecho el análisis, pero es suficiente para dar en el clavo con el tratamiento. Y no es necesario tener ya miedo, que eso no lo pienso decir. Para nada. Eh, pero sí es importante. decir, que no es necesario. Tener años, como los uh -huh. que yo tengo, son ya muchos, hija, uh -huh. te lo puedo asegurar, que, que para cuidarse la piel, tú te cuidas la piel. Yo me cuido muchísimo porque tengo tendencia acnéica, toda mi familia ha tenido tendencia acnéica y yo para que no tenga esa tendencia siempre tengo que cuidarme la piel, todos los días. Igual que lavamos y nos duchamos todos los días, hay que lavarse la cara por la mañana y por la noche y hay que poner su hidratación, porque si no, luego la prevención no sirve. Ya empiezan las manchitas, empieza el acné y revertir esos daños es mucho más difícil. Pues poco a poco, la prevención es lo más importante. Y no nos cuidamos las, las mujeres, los hombres se cuidan muchísimo. Y la cantidad de gente que viene, la cantidad de hombres que vienen a hacerse el test dermatológico es impresionante. O sea que parece que, pero poco a poco los hombres se están poniendo las pilas, ¿eh? Y da gusto, porque ya era hora. Efectivamente, porque si no lo del hombre y el oso, cuanto más bello, más hermoso, pero Esto, que al final es. más terminado saliendo. ¿Te has mencionado algo tan importante, porque sí. eh, provoca muchísimo problema en una edad determinada, uh -huh. de, tanto de las niñas como de los niños, ¿no? En esa adolescencia donde, uh -huh. además, eh, somos un poco crueles, ¿no? ...y crea a veces, bueno, pues verdaderos disgustos... ...y, y, y verdaderos después... Donde, ...donde hay que tratar desde el principio ¿no? Hay que cogerlo de la raíz cuanto antes... ...en el momento que ves que tu hijo, tu hija... ...o que tú mismo empiezas a ver una señal de acné... ...ese es el momento para empezar a cuidar... ...porque luego las señales son muy evidentes... ...y muchas veces se alargan en el tiempo... ...y quitar esas marcas son mucho más difícil... ...que atajar en el momento con el acné... ...y, y claro, ahí es donde empieza la, el cuidado en el adolescente, en empezar a cuidar la piel desde el principio porque luego los tratamientos antiacné muchas veces, eh, pues, por recomendación de los médicos, eh, se, por, se ponen tratamientos con retinol o muy secantes que luego hacen que la piel sea muy seca y mucho más tirante al final. Entonces llega un momento que a los 15-20 años, la, el envejecimiento prematuro es muy evidente, además de las marcas. Entonces hay que actuar desde el principio para que los tratamientos no sean tan agresivos y para poder eh, ponerle una rutina muy sencilla, porque con un lavado y una hidratación muy simples consigues revertir los daños que es mucho más fácil que al final las maquitas de acné en un futuro. Hasta desde que tú empezaste a estudiar, y sobre todo desde mm. cuando eras una niña y veías a tu madre, pues en, en la rebotica, ¿no? uh -huh. eh, ¿ha cambiado mucho? ¿Se, se ¿Ha avanzado mucho toda la investigación en prevención? Uh -huh. Ha avanzado mucho en prevención, pero realmente a mí lo que me llamaba la atención cuando era pequeña era la formulación que hacía mi madre sobre los cosméticos que hacía en laboratorio. Entonces eh, quería un poco seguir con el tema porque estamos acostumbrados a eh, dejarnos llevar por la tecnología y el laboratorio y no hacemos nada nosotros para avanzar también. Pues si eh, vemos que hay mucha tendencia acnéica y que con la prevención es importante, vamos a formular con la prevención, no con con los daños a largo plazo y sí ha avanzado mucho pero ha avanzado eh, en positivo a mí me gusta ver que cada vez más la gente empieza a cuidarse antes la prevención es más importante la fitoterapia empieza a darse valor en el mercado y la gente nos gusta cuidarnos y ver un poco eh, los ingredientes de cada cosa a mí me gusta que cada vez más la gente conozca qué lleva cada producto porque así también le puedes aconsejar cuando la persona ya sabe un poquito. Y tener una base es eh, imprescindible. ¿Y, y venimos sabiendo, es decir, no solamente que te preguntemos o preguntemos, eh, pero nos metemos en Internet para ver qué producto nos puede ir bien o no. Eso yo no sé si, porque eso seguramente es bueno, ¿no? Pero también lo que sale en Internet también hay que ponerlo bueno no sé si en tela de juicio, pero por lo menos tener un poquito de prevención, ¿no? Y, y preguntar al profesional, al que te mira a los ojos. No solo andar ahí con el móvil todo el rato investigando, ¿no? Porque a veces, no sé si te pasará, que la gente diga que es que la farmacéutica soy yo, ¿no? A ver, desde mi perspectiva, yo soy una investigadora nata. O sea, yo todo lo que no sé, lo investigo. Pero muchas veces Internet eh, no nos da una información muy veraz. Pero bueno, aquí estamos, para, porque esto es una farmacia donde tú preguntas y te aconsejamos, te decimos, te valoramos y te damos importancia. Entonces, muchas veces cuando vienen con una información, pues se le dice, se le aconseja, oye, pues esto creo que no es lo más conveniente para ti. O mira, espera a la profesional que te va a hacer el test dermatológico, te va a hacer el test nutricional y te va a aconsejar sobre eso. Es, es eh, inevitable que tú busques en internet y te informes mal o bien... Pero aquí estamos un poco para eh, contradecir o no lo que hayas buscado y lo que hayas eh, investigado por Internet. Bueno, estamos hoy en... Esto es Alicante, uh -huh. pero tú normalmente también estás. ...en la ciudad donde han nacido tus padres... ...yo no son donde has nacido tú... ...también ilicitana... También, también. ...otra ilicitana... <risa> eh, ...bueno, el, el, ten, el estar... ...bueno, la responsabilidad de tu propia farmacia... ...también hay que ser empresaria... ...que esa es otra parte, ¿no? Solo, ...no solo la investigación y el estudio, ¿no? Y, ...y la atención personalizada... ...luego hay que hacer números... ...el mundo de, del empresario, ¿no? ...y de las empresarias en este caso... Es difícil porque yo, aunque sea de Elche, he estudiado aquí en Alicante, yo estudié en el CEU, y muchas veces cuando terminas la carrera te encuentras como perdida, porque nadie te enseña a ser farmacéutico, te enseñan lo que son los medicamentos, los principios activos, pero cuando empiezas a hacer números dices, uy, esto no era lo mío, pero te empiezas a, a, a poner un poco en situación y, gracias a María José, que vamos, es la mejor maestra, ...poco a poco te vas, te vas poniendo en marcha y... ...me gusta mucho el, el mundo del empresario porque es en la farmacia... ...o sea, para mí la farmacia es mi vocación... ...y todo lo que tenga que ver con la farmacia... ...intento hacerlo de la mejor manera porque... ...nadie nace sabido como empresario pero me, me está gustando la verdad. Seguro que hay alguien ahora mismo que, que nos está escuchando... ...y tiene dudas sobre por qué elegir una profesión o otra... ...por qué elegir farmacia. Pues muy buena pregunta... Yo en su momento dudaba mucho entre estudiar medicina y estudiar farmacia. Y recuerdo, recordaré toda la vida, que mi abuelo me decía ¿Tú, ves, tú te ves en un quirófano operando una persona dormida y yo decía pues no abuelo, la verdad. Yo veo curando a la persona pero que la persona me hable y yo le escuche y yo le aconseje. Y pues entonces tu vocación en farmacia. Y la verdad es que pensé, pues mira, si me lo ha dicho él... ...tendrá toda la razón... ...porque si me lo decía mi madre... ...estaba hablando desde su posición... ...pero mi abuelo como no tenía nada que ver... ...y eso hice... ...hacerle caso. La verdad es que... ...decía volando con María José... ...retomar la alimentación de nuestros abuelos... ...volver a mi farmacéutico del barrio... Uh -huh. ...y... ...pero además pensar en el futuro... ...porque hoy está la tecnología... ...y el futuro es ella... ...y es Inmaculada... ...un futuro que es presente... ...porque bueno... Ella es farmacéutica sí. y ya tiene su propia farmacia uh -huh. en el lugar donde ha nacido, en Elche. ¿no? Y la verdad es que da gusto escucharte con la pasión con la que vives tu oficio, ¿no? tu profesión, tu vocación y esa vocación que transmites uh -huh. a quienes vienen a, a, bueno, en este caso, en la farmacia de María José, pero, pero también en la tuya propia. Claro. ¿no? Y bueno, no sé si quedan deseos por pedirle, no sé si es a Papá Noel o, a, o si tienes un rey mago preferido. Pues a mí mi ilusión es consolidar la marca de María José Hidalgo y hacerla un poquito más visible. Es mi ilusión porque estamos tan volcados en qué es lo mejor para el, el paciente, para el cliente o para el amigo, que queremos que sea visible. Esa es mi ilusión, la verdad, volcarme en eso. Pues es una ilusión conseguida, casi que no hace falta ni que venga el señor de las barbas, porque eh, con el trabajo, evidentemente, porque solo de esa manera, con el trabajo, las ganas y, y la formación. Pues la verdad es que Inmaculada es un placer haber arrancado bueno. con vosotros en este mes de diciembre y que sea el principio de 12 meses, como esas 12 uvas que tomaremos, porque es la tradición de nuestro país, pues a final de año. Pues gracias, de verdad. Gracias a Muchísimas a gracias. Encantada. Mes a mes estaremos aquí y combinando con el chico, con dos grandes profesionales, María José Hidalgo. Es la rebotica de tu barrio, pero con la mejor tecnología y con el avance del futuro. Estos son Confidencias.